Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo trailer de Digimon Me llegó la notificación cuando estaba trabajando Lo borré sin querer queriendo, por así decirlo Y después dije, ¿qué? ¿Iba a ver? Y que, o sea, me quedé con esa duda Entonces, me acordé, me llegó otra vez la notificación, gracias a Dios Y dije, voy a, tengo que ver esto con ustedes Así que, vamos a empezar con este drama Porque va a estar buenísimo, ¿Va? te ¡Ay, qué bonito! Oh, por Dios. Oh, no sé. Dios mío. O sea, es como. Es tan. Tan, tan. O sea, a diferencia de Tree, que era como una nueva historia y como que todo empezaba desde un inicio. Esa es una continuación muy genial. Tree nos daba una, una retrospectiva de otro. De otra historia con los de Digimon 1, que soy fanático de ellos. Y que me encantó Tree. No lo voy a negar. Me encantó tener a las Mega. Pero recordar a los viejos niños está muy bien. Espero poder ver Megas. estaré súper genial que sacaran ellos sus propias Megas. Se lo merecen. Oh, me encantó. Los estaremos viendo juntos en Twitch. Espero verlos en ese día. Nos vemos.